Si comenzamos por las primeras enfermedades que nos afectan al cultivo podemos hablar del omnipresente oidio y de una de nuestras soluciones, nuestro principal triazol que es centinela. ¿Cómo se adapta al catálogo de tratamientos que ofrecéis en Agroquímica Domingo? El producto centinela, que es un, un penconazol, es uno de los mejores que hay y sobre todo en los primeros tratamientos lo utilizamos muchísimo. Eh, es un tratamiento muy completo e incluso hay veces que también le complementamos con algo de azufre eh, mojable para mejor, mejor solución. Este año os hemos presentado una nueva solución y aportamos flecha. ¿Qué tal se combinan los tratamientos con centinela? Para un segundo tratamiento está muy bien o para un tercero. Entonces nos funciona muy bien para no utilizar siempre centinela. Entonces, Flecha es una buena solución como alternancia en el cultivo de la viña. Otro tema importante para Ascenza es el aspecto nutricional del cultivo. ¿Cuáles son los productos que utilizáis vosotros habitualmente en viñedo? Nosotros utilizamos desde los abonos orgánicos, sobre todo el ecológico, porque ahora en nuestra zona de Ribera del Duero por aquí, hay muchísima gente que ya está eh, en ecológico, pero también utilizamos las algas eh, escofilino de sur que es alga green viña. Para tener este verdor en estas viñas hay que utilizar productos como Misil, que es un producto que eh, combina eh, aminoácidos y micronutrientes. Tú decides Ascensa porque eres imparable.